Amado José Rosa, vamos a ver qué nos trae. Bien. Bueno, miren, eh, dice un refrán por ahí que los pueblos que no conocen su historia están obligados a, a repetirla. La, la República Dominicana tiene una historia bastante accidentada, pero bastante interesante. Y San Francisco de Macorís ha sido de los pueblos del interior de la República el que siempre ha estado presente cuando la patria lo ha necesitado. Precisamente hoy 25 de junio se cumple un aniversario más, se conmemora un aniversario más del de levantamiento del 25 de junio que incluyó un grupo de jóvenes franco-macorizanos dividido en varios comandos, eh, porque esos jóvenes entendían que la guerra del 65 no debía terminar como terminó, el pueblo debía de haber ganado esa contienda y haberse erigido con el poder, con la... bueno. Eh, lo que quiero en este momento, que en estos minutos que tengo, es hacer un sencillo homenaje a aquellos jóvenes franco-macorizanos que se inmolaron basados en esta idea. Hay una lista larguísima, voy a leer algunos porque el tiempo no lo va a alcanzar. Está José Ari Marmolejos, que era coordinador de ese comando. Estaba Gustavo Joaquín Polanco, alias King, el doctor King Polanco, el papá de, de Armandito. Danilo Liriano, Ñingo, Nazario Ramos. ¿Recuerdan a Nazario Ramos que fue deportista, eh, entrenador deportivo muchos años? Emilio Vargas, Milito o Milo. Antonio Enrique, Ramón Martínez, le decían Moncho. José Fran Marmolejo, el eh, Pedro R. Santana. No sé si te recuerdas, Francis, de Cabo Santana, el claro, profesor Cabo oye. Santana. Ese es él. Nelson Ortiz, Miguel Tobal, Manuel Joaquín Mercedes Caboquín. También, claro. Sí. Que, que vivía ahí en La Pangola. Que a propósito, y, amado, te escribe, Ortega, ¿eh? escribe aquí en el WhatsApp el doctor Kim Polanco, Ajá. reclamando eso. Dice, la historia es el estudio de los hechos humanos a través del tiempo. Hoy estamos a 25 de junio. Recordemos ese gran movimiento de San Francisco de Macorís. Así eh, es. que Escribe el doctor Kim Polanco. Aquí en Así el es, en eso estamos. Hay otro comando que estaba dirigido por Oscar Cabral y lo componían Eliseo Díaz Cartagena, Ismael Duarte, Reyes Saldaña... Escucho Bautista, Manuel Díaz Cartagena, Tamaño Berrido Badía, Tamayo Berrido Badía y José Chepe Sánchez. Eh, Rafael Cruzeta, Fran Rodríguez, Belio Burgo, Luciano Hilario, Elpidio Santana, Narciso García, el Dulcero. Dale, Luciano Hilario. Sí, sí. Eh, Negro Hidalgo, eh, le decían herido y Manolo Polanco. Hay mucha gente que se inmoló, que, que, que, que puso su vida en juego y que la perdió algunos de ellos, precisamente por eso. Eh, ya en este tiempo la lucha no es de esa forma, no. pero indudablemente que sea de una u otra forma, la gente tiene que luchar por sus ideales. El que Yo digo yo digo esta, esta expresión y, y, y no sé qué le parece a ustedes, pero yo digo que aun cuando uno sea 70% líquido y 30% materia, el hombre es 100% utopía. El que no sueña no vive. Y esta gente fueron utópicos. Quizás hoy tenemos una nación en la cual podemos hacer las cosas que hacemos y hablar como hablamos y hacer política y presentarnos en elección y toda esa cosa.